Desde hace 50 años, la Universidad Pedagógica Nacional le apuesta a una redefinición de la educación especial desde un rol que se encarga de dar lineamiento pedagógico a la atención de la población con discapacidad en Colombia y que, a partir de la construcción de redes, se organiza para convertirse en un campo de estudio. Como recuento histórico, es necesario decir que la institucionalización de lo que se conoce hoy en día en Colombia como educación especial tiene su inicio en la década de los 30, cuando a las escuelas comienzan a llegar niños raros, extraños y se hace evidente la necesidad de los maestros que pudieran entender cuál era la mejor opción para estos individuos. En la década de los 40 se proponen hogares de observación, donde se llevaban a cabo experimentos con enfoques médicos, pedagógicos, psicológicos y fisiológicos realizados a niños anormales término que determinó la concepción de la discapacidad y que fue base para la creación de instituciones de atención especializada. En ese entonces se le pedía al pedagogo poseer un conocimiento específico en lo moral, físico, conductual, disciplinar e intelectual del niño. A nivel mundial desde la década de los 50 se crean organismos internacionales que empiezan a hablar de las necesidades educativas especiales, y que intentan incluir en la educación a sujetos que no eran objeto de atención por parte de la escuela. Allí se crean las instituciones como el INSI y el INSOR, enfocadas en la atención de personas ciegas y sordas. Las denominaciones de la época sobre discapacidad hacían referencia a sordera, sordomudos, retrasados y anormales. A finales de esta década se establece una reorganización del Ministerio de Educación Nacional. Se crea la División de Educación Especial como parte estructural de este organismo la cual se dividía en la sección de educación para subnormales y la sección de educación para sobresalientes. En los años 60, la Universidad Pedagógica Nacional empieza a ofrecer cursos y seminarios en aras de la profesionalización de educadores especiales y se crea en el año 1968 la Licenciatura en Educación Especial, la cual se enfocó en garantizar la educación de personas ciegas y con retraso mental, dando respuesta a una necesidad manifestada por los padres de personas con discapacidad y del equipo que trabajaba en la División de Educación Especial del Ministerio de Educación Nacional, legitimando la Configuración Nacional de la Educación como modalidad educativa, graduando 82 peritos y 32 expertos. En la década de los 70, se continúa trabajando con el concepto de normalidad y anormalidad desde una visión homogenizante de la humanidad. La perspectiva sigue siendo médica buscando la normalidad. La formación de educadores especiales de la universidad está altamente influenciada por la formación de otros profesionales, generando tensiones en el ámbito terapéutico y en el ámbito educativo. Se empieza a emplear en el país el término de integración y tienen cabida diferentes grupos poblacionales con discapacidad con miras a la formación de estos individuos en colegios regulares. En la década de los 80 se evidencian cambios significativos en lo que respecta a la concepción de los individuos con discapacidad, hablando en este momento de personas con necesidades educativas especiales, convirtiéndolos así en sujetos principales de la educación. Así, en la Universidad Pedagógica Nacional se propone fortalecer la formación de licenciados en educación especial, generando programas de profesionalización en este campo de la educación bajo las siguientes modalidades. Licenciado en educación especial, retardo en el desarrollo y educación especial, tiflólogo, desde una visión social, humanista con fundamentación científica e investigativa. En la década de los 90 con la estructuración de la Constitución Política de Colombia, el Estado se esmera por garantizar la protección y el ejercicio de los derechos de la población con discapacidad. Para esta época se les denomina como personas con limitaciones, capacidades y o talentos excepcionales que requieren y presentan necesidades específicas de aprendizaje. Por ello, en la Universidad Pedagógica Nacional se hace necesario reformular el programa de educación especial en donde se propone que los educadores posean capacidades investigativas, promuevan desarrollo de estrategias pedagógicas, didácticas y tecnológicas. A partir del 2000 inicia un nuevo periodo que desde un marco legislativo representa un hito histórico importante en la concepción de la educación especial, la cual deja de ser una modalidad educativa que desde la Ley 115 busca un enfoque desde la inclusión. Algunas de las universidades del país suponen la desaparición de la disciplina como tal, por lo que deciden cerrar sus programas de formación. De esta manera, quedan cinco licenciaturas en educación especial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 que se articulen como agentes de cambio en el desarrollo integral de las personas con discapacidad desde una perspectiva de alteridad, justicia social y capacidades. En este sentido, la licenciatura propone la formación de licenciados desde una visión social, alejándose de aquellas centradas en el déficit, la particularidad o en la condición biológica que requiere una atención sofisticada dada por unos pocos especialistas sino una condición que en interacción con las oportunidades que el entorno brinda, genera o no situaciones que impiden la participación y el aprendizaje de los sujetos. Nosotros construimos escenarios pedagógicos para el desarrollo de las nosotros participamos activamente en el desarrollo de nuestros hijos. Aquí construimos pedagogía juntos eh, por medio de la interacción entre las personas y con el medio. Aula Humedad es un programa pedagógico que desarrollamos con personas con discapacidad y sus cuidadores en la piscina de la Universidad Pedagógica. Hace 14 años venimos haciendo este trabajo y en el marco de los 50 que celebramos de formación de educadores especiales, Aula Humeda, como otros de los programas que desarrollamos en la licenciatura, representa un hito importante en este proceso de construcción de nuevas propuestas. Esperamos hacia el futuro poder desarrollar muchas más en conjunto con nuestros participantes y nuestra comunidad, así como con los docentes en formación que nos acompañan en estos espacios. llama Sala de Comunicación Aumentativa porque fue pensada como un lugar para poder conversar. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te acercas a los cuentos? ¿Cómo cantamos? Bueno, Entonces tiene que ver con cosas de ese cotidiano y por eso son, es tan importante la sala como espacio de conversación es un espacio para conversar, es un espacio para el diálogo. Yo, días, es lo mejor. Yo creo que la sala cumple con las tres funciones de la universidad. ¿Por qué? Porque tenemos un espacio, eh, tenemos eh, espacios para la investigación a través de los, del equipo de profesores que sobre el campo pues, ha venido trabajando. También es necesario ofertar este servicio eh, para toda la población que es vulnerable, que es excluida de la mayoría de instituciones educativas por no hablar y eh, también es un espacio para la docencia. Muy lejos, muy lejos, cerquita, cerquita, cerquita, cerquita, PRADIF es un programa de apoyos para las personas con discapacidad y sus familias. Es un programa que nace en el año 2015, liderado eh, por profesoras y por un grupo de siete estudiantes que inician eh, el programa eh, como parte de su trabajo de grado. PRADIF presta tres tipos de apoyo, el apoyo formativo, que es el que se refiere justamente a todos los talleres de formación que hacemos con las familias, hacemos con las personas con discapacidad, básicamente jóvenes y jóvenes adultos con discapacidad que se acercan buscando mayor formación. Por otro lado, el apoyo de valoración pedagógica que es un apoyo que prestamos a niños entre 6 y 17 años, básicamente edad escolar. Eh, las familias vienen buscando una, un tipo de valoración que les dé idea sobre las capacidades de sus hijos, no sobre el diagnóstico, aquí no diagnosticamos, pero sí hacemos como toda una caracterización de las capacidades de la, del niño o del joven con discapacidad y miramos todas las posibilidades que tiene en términos de la escuela, si está escolarizado o de otros contextos particulares, todo desde la perspectiva de inclusión. El tercer apoyo es el apoyo informativo, orientación informativa, cuando las familias se acercan buscando otras oportunidades y otras rutas para sus hijos o quienes son cuidadores para las personas con discapacidad que cuidan en términos de lo que hay en la ciudad de Bogotá, porque a veces la persona con discapacidad sale del sistema educativo, no está laborando, pero están buscando otro tipo de oportunidades. Entonces, nosotros tenemos todo un portafolio de los servicios que presta la ciudad de Bogotá en todas las localidades y hacemos un acercamiento y una ruta que se le presenta a la familia de acuerdo a los intereses que tiene el niño o el joven con discapacidad y su familia. Se le entrega toda una ruta y se le hace un seguimiento y un acompañamiento. Licenciatura en Educación Especial es muy importante el aporte que los grupos de investigación hacen a los procesos formativos de sus estudiantes, no solo porque los acompañan en las praxis y en los desarrollos de los trabajos de grado, sino porque nos acompañan en la revisión de los programas analíticos en función de los diferentes objetos de estudio de cada uno de estos grupos de investigación. Eh, los docentes de la licenciatura participamos en este momento en cuatro grupos de investigación, eh, el primero de ellos es un grupo interinstitucional, el grupo de familia y escuela. Mm, tenemos participación en el grupo institucional de estilos cognitivos, un grupo de investigación que tiene presencia en diferentes niveles de formación y en diferentes facultades. Uh, un tercer grupo con mucha trayectoria en la licenciatura es el grupo de manos y pensamiento, eh, que en este momento participan sus docentes en el proyecto Acacia, un proyecto del programa Erasmus Plus con financiación de la Unión Europea. Y finalmente el grupo de investigación constituido más recientemente, el grupo de Educación, Cultura y Diversidad, que recoge la trayectoria formativa e investigativa de la licenciatura en estos 50 años. Transición es crecer específicamente en el programa OAD, contamos con practicantes de la licenciatura en educación especial para ciertos espacios de formación que tenemos en el programa y al ver esto y ver que los aportes que los estudiantes de la licenciatura eran muy importantes para los jóvenes del programa y para nosotras como profesoras y profesionales, eh, empezamos a tener conversaciones con la licenciatura en educación especial para iniciar ya un convenio interinstitucional que incluyera prácticas sociolaborales de los jóvenes del programa OA dentro de la universidad pedagógica y empezar a vivir la dinámica de la vida universitaria, tanto en algunos espacios académicos propios de la licenciatura en educación especial, talleres en otras licenciaturas como educación comunitaria, en sociales y empezar a vivir eh, la, la, todo lo que implica la dinámica de la universidad pedagógica por parte de un pequeño grupo a manera de experiencia piloto de los jóvenes del programa OAT. OH. A través de todos estos años considero que la licenciatura ha aportado significativamente a la sección de educación especial del IPN y la sección de educación especial también ha aportado a nuestras docentes en formación de la licenciatura. ¿Qué tipo de aportes hemos generado el apoyo que dan las docentes en formación a los procesos que se desarrollan en la sección de educación especial? se ha aportado a las familias de la sección de Educación Especial, teniendo en cuenta que hay muchos proyectos pedagógicos que trabajan el tema de familia. Durante 50 años que ha tenido la sección de Educación Especial del Instituto Pedagógico Nacional se ha caracterizado por resaltar aquellas prácticas pedagógicas que apunten a la diversidad de todo tipo de estudiantes. En este caso, eh, estamos centrados en trabajar la discapacidad a nivel intelectual ¿sí? y esto hace que en su momento eh, educación especial se haya convertido y se esté convirtiendo en hito y ejemplo para otro tipo, digamos, de instituciones educativas que viene trabajando en la inclusión. de colores Celebrando la diferencia Muy contenta de estar aquí compartiendo contigo y con todos nuestros oyentes este programa tan especial al que en este momento de la historia le estamos haciendo un balance y le estamos dando eh, un, un lugar muy importante eh, a las personas con discapacidad eh, para darles la voz el lugar que se merecen eh, con todos sus sentimientos, pensamientos, con todo su saber, su historia, su vida. Para quienes eh, nos interesamos, todos aquellos que nos interesamos en la vida de las personas con discapacidad, en la educación de estas personas, tengamos un punto de vista para hablar, para compartir con ellos. Y en este momento también queremos reforzar más el tema de la formación de los educadores que trabajan con las personas con discapacidad. Por eso la gente de colores, porque no consideramos que haya un color que prime sobre otro, eh, ni que lo niegue, aunque puedan verse en momentos distintos contradictorios. No ha sido la pretensión de este programa hacer síntesis de nada, sino precisamente ser una ventana para que las personas que tienen eh, que tenemos todos experiencias, saberes producto de esas experiencias eh, lo podamos compartir con los demás. Es lo que mejor podemos hacer es lo que hacemos como maestros. El proyecto de Manos y Pensamiento está configurado por docentes de diferentes áreas. Eh, su objetivo fundamental es liderar y acompañar los procesos de inclusión de la población sorda a la vida universitaria. A lo largo de estos 18 años en los que el proyecto Manos y Pensamiento ha venido implementando sus labores, ha tenido una vinculación directa y permanente con la licenciatura de educación especial en lo referente a la estructuración de espacios académicos como son lengua de señas para personas oyentes, eh, la enseñanza del castellano como segunda lengua, eh, en la elaboración y el desarrollo de procesos de investigación en el marco de los trabajos de grado que realizan los educadores especiales así como estudiantes de otras licenciaturas de la universidad que están respondiendo puntualmente a las necesidades de la comunidad sorda. Entonces el equipo hace un trabajo colegiado con los maestros de la licenciatura. El Centro tecnológico Hernando Pradilla-Cobo siempre ha estado articulado con la Licenciatura en Educación Especial. El profesor Hernando Pradilla, junto con un grupo de docentes de la Licenciatura en Educación Especial, diseñaron este espacio con el propósito de minimizar las barreras de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación para los estudiantes con discapacidad visual. Actualmente, la Licenciatura en Educación Especial apoya el proyecto de investigación sobre accesibilidad digital el cual tiene como propósito el diseño de un manual que contiene recomendaciones para el diseño de pruebas accesibles. Existen muchas formas diferentes de hacer las cosas. Bien ¿Recuerda la lectura que nos dejó hoy Marieta? ¿Lectura? Sí, lectura ¿Para mañana? Para mañana No, pero ya me pongo en eso con mis compañeros Listo, vamos Gracias Nadie lo diría, a primera vista los ojos del hombre parecen sanos, el iris se presenta en hígado luminoso, la esclerótica blanca combata como porcelana, los párpados muy abiertos, la piel de la cara crispada, las cejas repentinamente revueltas, todo eso que cualquiera puede comprobar son trastornos de la angustia.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 las diferentes formas de ser y estar en el mundo lo hace mejor para todos. Comprender las diferentes formas de estar en, en el mundo y de ser es mucho más que un eslogan, es la posibilidad de construir un mundo mejor, un mundo donde quepamos todo, donde nuestro saber, donde nuestra experiencia, donde nuestra vida cotidiana de una o de otra manera tenga un papel para discutir, para conversar y construir con el resto de, la, de los saberes y de los conocimientos. Soñamos con un mundo en el cual no se discrimine el saber de las personas ni la experiencia por lo que se considere más adecuado o lo que esté de moda. Soñamos con un mundo en el cual todo lo que creemos, lo que vivimos y lo que tenemos por aportar a la construcción de un mundo mejor, sea posible. La Licenciatura en Educación Especial ha desarrollado procesos en los que promueve eh, la construcción política en pro de la participación de las personas con discapacidad y personas con capacidades y talentos excepcionales. La Licenciatura en Educación Especial ha venido haciendo reflexiones en torno a cómo las mediaciones tecnológicas y pedagógicas impactan la vida de las personas con discapacidad desde una perspectiva interdisciplinaria. La Licenciatura en Educación Especial ha conceptualizado procesos pedagógico-didácticos para la educación de personas con discapacidad a nivel nacional, local e internacional. La Licenciatura en Educación Especial es consciente que falta mucho camino por recorrer en la construcción de procesos pedagógicos que atiendan a las necesidades de las personas con discapacidad. Es por eso que constantemente nos evaluamos y repensamos cómo lograr este compromiso. Comprender las diferentes formas de ser y estar en el mundo lo hace mejor para todos.